Al parecer se vio afectado por el terremoto Hay un gran tramo de uno de sus muros Que está a punto de desprenderse Esta imagen presenta la evidencia del aspecto del parque En el sitio que lidera la Universidad Católica Precisamente donde están algunas herramientas útiles para los deportistas Que al pasar por la zona dicen sentencia memorizado Creo que eso es la verdad Por este sitio Ven mi amiguita, venga rápido Chau chau Tranquilamente pueden atentar a alguien en medio del camino Porque no sabemos si En qué momento Eso no avisa cuando se vaya a desbordar o Conversamos vía telefónica Con el arquitecto Abel Besante Rodríguez. él es el director De área ciudad de De Que nos confirmó. Ahora quiero un selfie. Uh. Digo que estoy jugando a la compu. ¿Y qué haces? Ah, ya, bueno, que un poquito meta. Hola, mija. Ve, ayúdame, ¿cómo, cómo grabo un. Eh, a ver, quiero grabar en CD un. un trabajo. ¿Qué mm, te say? Que mm, that you only meant un trabajo. What you did, Ooh, what you say Thank you. Yeah the sun super. Oh my god. Mm, yeah. yeah. Hasta que tuvimos que bailar, bailar, bailar, bailar. bailar. <risa> ¿Cómo está, gente? Pero todavía no, estamos al final del video, pero todavía no te vayas No te vayas, porque quiero decir algo Primero quiero decir muchísimas gracias por perder tu tiempo Y ver mi video el semanal Y otra cosa es que La razón por la que no subo tantos Videos es porque No, porque no tengo tiempo Para grabar y tal, por ejemplo, yo estoy en mis estudios Estoy estudiando Porque tengo una, car porque tengo una carrera O sea, ah, ¡ah! Bueno, ustedes ya saben, estudiar Estudiar, estudiar, se debe aprender ya Así que bueno, por eso no estuvo tanto, porque algunos youtubers suben eh, cada día 3 o 5 videos, o sea, mucho que grabar, mucho que editar. Así que bueno, ya. Ah, también porque estoy así. Eh, con guata. Es, por, es que recién me bañé, así que, así que pensarás que los youtubers no soy cochino. Los youtubers no son cochinos. Pero bueno. Aquí también estoy viendo mi video que es de las enfermedades. ¿Viste? Aquí está diferente piñado, diferente piñado. Diferente cara, diferente cara. Bueno, yo quiero, bueno, despedirme y espera, todavía no te vayas, quiero decir algo más. Que este es un DOC semanal así. Es algo fácil para mí, pero no será... O sea, como yo hago chistoso, sí. Perdón por el ruido, pero es el... ¡Sí! Así que, bueno, yo me... Me voy. Así que... En la segunda parte del vlog semanal voy a empezar en mi colegio. Así que, ojalá que... Este cabrón eh, o sea, ojalá que, ojalá que no vea a mi mamá porque no me va a permitir, pero bueno, voy a grabar, sí, voy, a, voy a grabar con mis amigos del colegio, así que bye. Primero una selfie casual. Todo este peinado. Sí, bueno, ya. Sí, yo así que a la